El director ejecutivo de la ARS SEGMA, Enriquillo Matos, dijo que la aseguradora de maestros se encuentra en una etapa de crecimiento. Estamos en la etapa de desarrollo de la ARS Segma. Eh, nuestra institución cursó eh, una condición especial. Eh, actualmente esta institución es una institución fuerte y estamos en asambleas... Eh, con los profesores de San Francisco de Macorís para decirles cuáles son nuestras fortalezas. En cuanto al número de clínicas que la Administradora de Riesgo de Salud ha contratado, afirmó se han hecho los arreglos para ampliar la lista de centros privados en esta ciudad. Ya todos los centros de aquí están contratados, solamente nos falta el centro siglo XXI que estamos en un proceso... ...de discusión de tarifas... ...y probablemente la próxima semana... ...ya todos los centros... ...inclusive... ...el Centro Rodi... ...que es un centro oncológico... Eh, en La próxima semana probablemente también le tendremos contratado. Las declaraciones fueron dadas por el funcionario este viernes previo a un encuentro con docentes de esta ciudad de San Francisco de Macorís para darles a conocer las mejoras que ofrece el SIGMA. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.